existe en La Paz. Así está la ciudad desde la ciudad del Alto. Por cierto, ¿supongo que no aguanta un viento? No. Claro, pasa un viento se lleva todo. Sí, Milton dice. Buen día, Don Juan. ¿Cómo le va? Milton dice que no va a llover hoy tampoco. Él y él no tiene diga, llamada es, directa con San Pedro. Es meteorólogo. Hola. Es es nuestro meteorólogo. Sí. ¿Cómo va cambiando la gente, ¿no? Todo eso. <risa> Yo no sé algo me voy a dedicar también futbolista no, ya muy tarde, muy viejo ya. Lo que da plata es sacar la suerte. Sí, sacar la suerte o, o y además de... que no, no es tan difícil, ¿no? Dice. No sé. U otras cosas, ¿no? Porque tú o cuando se, vas a ver a una de esas señoras, ¿qué pasa? Tú la vas a ver porque tienes un problema, ¿no? Claro. Entonces ya partí la idea, y seguimos con el tráfico violento, ¿no? Pero la vas a ver porque tienes algún problema. Entonces... Fácil, por ahí te vas enganchando Claro, uno ante la necesidad bueno. el, el que tiene problema ahora es el señor Paniagua. El que tiene que... Es bastante complicado Bueno, ayer fue aprendido se aprendido, lo aprendieron ¿Quieres ver la aprensión Esta es la aprensión veámosla por favor ¿Qué pasó? ¿Dónde están yendo, perdón? Bueno, sí, a dar una vuelta a París. ¿Dónde están? A Rafael, ¿no? Se supone. Ahora, eh. ¿Eh? Bueno, David Paniagua, asesor de, lo, de los jugadores. Sí, sí, y, ¿no? ¿Y por qué lo aprenden? ¿Para declarar en qué caso? Hay un caso que tiene que ver con el futbolista... No, el dire, ex director técnico eh, Ferrufino, quien eh, falleció, se recuerda usted, con un uh -huh. tema de, del COVID. Ferrufino había eh, pedido eh, cobrar un dinero que le debían. Ya... Entonces, como le debían este dinero? Sí, señor. O sea, sí. ¿Dónde están yendo, perdón? Eh, entonces, se le debía un dinero. Espérense que voy a ser más exacto. Me agarró en Curbeli. Pero nosotros tenemos toda la, la documentación ah, relacionada sí. con este caso. ¿Denuncia por estafa? Por es estafa. Decir, por estafa interpuesta por la familia del ex técnico orureño Marcos Ferrufín. Resulta que... El, el, la familia lo denuncia, le pide plata, se gana todo esto. Y el tipo no apareció nunca con los mangos. Los lo vuelteaba, les decía que ya les pagaba, que ya les iba a pagar. Y bueno, lamentablemente, no, no. La, la obligación nunca fue cubierta por esta gente. ¿no? Eh, y amenazan con parar el fútbol, que no se debe mezclar las cosas en todo caso, pero... Eh, Ahora, bueno, los jugadores están Bueno, Favol bueno, está La, la historia no la es, es más o menos así eh, eh, es, Habla el hijo David Paniagua le dijo que ya estaba asegurado El dinero y que le iban a pagar en tres cuotas No entendí por qué en cuotas Si la federación paga Y la liga paga el total del dinero Eso es cierto O sea, ellos recibían la plata y te pagaban como les daba la gana Al final terminé aceptando Para no tener problemas y Me cancelaron la primera y segunda cuota, Pero se olvidaron de la tercera y eso está reclamando Comentó que a Paniagua le ofreció incluso el 10% de comisión, que suma 2.400, y que le pague el saldo de los 5.600 dólares. Me respondió que ellos no cobraban y que le iba a pagar el total de la deuda, es decir, los 8.000. Ya está. Después, eh, después hay una deuda en Sport Boy, la temporada del 17, una deuda que llega a los 32.000 dólares, monto que hasta ahora no le llegó un peso a la familia del técnico. Eh, el equipo ya había pignorado a su favor los ingresos, derechos de televisión y premios. Favor le mandó una nota en la que ya estaba convenido el pago con Sport Boy en esa ocasión. Paniagua aseguró que iba a cobrar sí o sí que no le habían entregado. Y bueno, cobró y no le entregó un peso. Entonces, aprobas, a, apropiación indebida de dinero. Esa es la figura. Uh -huh. Entonces, eh, a raíz de eso, la suma se hace a cerca de 40 mil dólares. Entonces es por eso que la gente lo denunció. Ya habían dos situaciones. Por eso que Paniagua cuando arguye que desconoce el proceso, miente, porque conocía del, del proceso, que le fue notificado y no se presentó. O sea, está acostumbrado a hacer esto. En dice, por ejemplo, él cobró una plata de, ¿se acuerda un panameño que vino? 8 mil dólares. Y después el jugador los demandó por FIFA a Strong, y dice, ¿por qué por FIFA? Si nosotros le pagamos a Paniagua. Paniagua nunca le pagó. A él era y hubo que pagarle, hubo que pagarle otra vez por FIFA, y Paniagua se demoró tres años en devolverle el dinero a Diez de los ocho mil. Y como manejaban el fútbol y lo paraban cuando le da la gana, entonces te es una suerte de... Mm. Uh -huh. O sea, no había que decirle nada al nene, pues si no el nene te paraba el fútbol. Y además te atosigaban, eh, te... te ponían contra la pared y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Ahora. finalmente... Y bueno, dice que no hay tiempo que no se cumpla, ¿no? Ahora se suspende... Pero eso su no, es no es primera vez ¿no? Que de lo que ocurre. Eh, por ejemplo, este programa que es el único... La verdad lo tengo que decir así. Nosotros somos el único que captamos denuncia en contra de estos malhechores. ¿ya? Porque después nadie es capaz de pasar siquiera... Estas denuncias de los futbolistas que se sienten estafados con favor. O sea, aquí era un alcahueterío, pero terrible. Mira, buscamos, como dicen, no hay, no hay quien aguante un archivo. Nunca. Pablo Vázquez, jugador de 10 trongues, estuvo en Real Potosí en varios. Mira lo que le decía en su momento a Paneagua. Esto fue eh, una denuncia en contra de ellos. Que los únicos que hicimos fuimos nosotros. Pues nadie más hace, escucha? El Real Potosí ya había hecho el pago y, bueno, faltaba... Faltaba que me pague eh, favor, porque yo hice el reclamo como corresponde, con cartas, documento todo. Y, y bueno, lo que sucedió, sabe Me pagaron 10.000, me dijeron que me, iba, me avisaban para el resto y no pasaron los años, pasaron los años y no nunca pasó nada. Yo tengo le volví a hablar, yo tengo el contacto del de señor Paniagua y... La última vez me dijo que se habían mudado de sede, que los documentos habían quedado. No, a mí no no me interesa, a mí me interesa. Mira y ahora le hablé, ayer le volví a hablar que, bueno, por este tema, y, y me dijo que él no le tenía miedo a, a, lo, eh, a los periodistas, eh, que él no le tenía ningún tipo de, de temor a los periodistas, yo le dije, mira yo te revuelvo a reclamar los mil dólares restantes que me corresponden a mí, ¿no? ¿Cuál es el tema? Le digo, de favor, o de ustedes de los periodistas, no tengo ningún problema. Eh, bueno, el saldo era mil y me dieron mil es más, yo, mi suegra vive, está viviendo ahí, en Santa Cruz, y le dije varias veces a ella que se y tampoco ha y tampoco ha tenido respuesta. Que por favor eh, solucione todo, que puede que revise los documentos otra vez y que corrobore que se que me deben mil dólares y que me lo paguen. Es lo único que le podría decir yo. Atrás vemos las imágenes, algún día tenía que estar entre rejas. ¿Eh? Hace un instante ha sido enviado ya, ¿no? Según la información sí, que tiene usted. Exactamente, ha sido trasladado hasta las instancias de la Fiscalía del Alto para que preste sus declaraciones. Ahí ¿no? el juez verá qué es lo que corresponde hacer, pero la, aquí es pagando. Las medidas cautelares, diríamos, ¿no? De repente, o domiciliaria, o eh, detención preventiva, hasta que haga efectivo el pago. La documentación está. El tipo se apropió de algo, no es de él. Tiene que pagar. No. Después ya el Estado verá si actúa de oficio... Porque una cosa es el resarcimiento de la víctima. Y el otro es la falta grave que ha cometido él, por la cual está siendo citado, ¿no? Bueno, Son 40 dos cosas distintas. 40. Ay, hay un montón de gente. Te das cuenta de lo que, lo que decía eh, Vázquez, el jugador. Como esas denuncias hay un montón. Pero claro, como hay ¿te acordás que dice, no, a mí no me interesa que decirle a qué periodista a cubrir Nosotros, fuimos. Pues, pero después nadie le da bola a este tipo de cosas. Porque hay una alcahuetería, un silencio cómplice. Es terrible. Ellos se eligen, nadie sabe cómo se eligen, pero se eligen. Los de favor. Y te extorsionan al fútbol. Es complicado esto, muy complicado. Y no hay forma, porque mientras. Ayer, a ver, los futbolistas ayer van. Ya vamos a hablar de eso, espera un rato. Eh, después aparece Enrique Parada. Estos mataban cambios, en vez de esto se quedaban con el cambio. Escúchalo a palabra Sí, sí, es, es una una carta que yo envié porque eh, me quedó debiendo, en este caso, favor, me quedó debiendo, en este caso, favor, un dinero que, que era el porcentaje de, de favor, dice, el 10%, y... Bueno, yo, yo siempre he pensado que cuando, si yo aporto a, a favor no me tienen que cobrar cuando yo haga la demanda, ¿no ves? Por eso es que estoy haciendo eso, ese es un 10% de, de una demanda que le hice al Tigre y a San José. ¿Cuánto se aporta a favor como jugador? Mire, no, yo cuando jugaba yo aportaba 15 dólares mensual a favor desde que está el señor Paniagua hasta que me retiré yo aporté 15 dólares mensual aproximadamente unos 15 a 16 años. es Ese ese es, es el problema aquí, digamos, no es cuánto yo aporté ni, ni cuánto de todo. La cosa es que si yo aporto a favor un cierto dinero es para que ellos me representen a mí, el día de que yo haga una demanda, sin cobrarme, para eso yo agarro un abogado y le pago mi 10%, no es sin aportar a favor. Cuando le cobraste a los de favor, ¿qué te dijeron estos señores? Me, dijo, me dijeron que era el 10% que cobraba un abogado. Por eso yo hice esa carta a la Federación porque no me parece correcto, porque por eso yo aporto a favor. ¿Te parece justo lo que te han hecho? No me parece justo pues, porque no es correcto. Varios jugadores que atraviesan por lo mismo, Sí, varios de esto? jugadores. Sí, varios. Sí, me, me, me he escuchado he escuchado ese comentario que son son unos 10 a 8 jugadores que que bueno que se han animado a hacer esto, ¿no? Porque cuántos habrán que no que no lo hacen. ¿Tú personalmente qué le dirías a Paniagua por lo que te está sucediendo, porque te cobran el 10%? No, yo personalmente yo le dije a él, que mi aporte entonces a dónde se fue. Yo le dije esa que él me, me, me mandó un mensaje diciéndome que, que tenía que descontarme el 10% como lo hace todo abogado, que favor, no, no, este, no se no se maneja por obra y gracia de Dios que sí o sí tienen que cobrar el 10%, y yo le dije ese día, entonces yo no hubiera aportado a usted ni, ni, ni 15 dólares mensual, hubiera agarrado a un abogado de afuera y demandaba y le pagaba a él, o sea que aparte de mi 10%, me aporte dónde ha quedado, pero ahí quedamos ya, todo se fue, yo dejé el fútbol y ya me desvinculé del fútbol y hasta ahí quedó y luego hice esa carta para... Uh -huh para tratar de cobrar mi dinero por la federación, porque es lo que me corresponde, lo correcto. Por ¿Favor beneficia o perjudica a los jugadores? A mí me ha perjudicado, a mí me ha perjudicado. 15 dólares. Son más o menos 500 jugadores, y que no son más. Eso da más o menos 7500 al mes. al mes por mil 90 90000, 90, dólares por mes por año es por año. Perdón, esta gente hace 10 años que está allí son 900 mil dólares, cerca de un millón de dólares. Explíquenme en qué han invertido ese millón de dólares de plata de los futbolistas, de los aportes de los futbolistas. ¿no? Además hay aportes del que ese que no sé cómo se llama, de, la, de los jugadores internacionales que dice que los están aportando. Compraron un inmueble que se los quitaron porque no lo hicieron bien. Eh, ...ahí los futbolistas... ...pero claro que los futbolistas son otros alcahuetes... O sea, ...¿entiendes?... ...nadie va a reclamar eso... ...porque allí hay un daño a la institución... ...quedaron sin nada... ...¿cuánto costó?... ...¿cómo lo hicieron?... ...¿por qué lo pagaron?... ...al final lo sacaron tostando de allí... ...¿dónde están los... ...la cantidad de dinero que ponen los futbolistas?... Hija, ...en 10 años son cerca de un millón de dólares... ...este tipo lo manejaba todo... ...esto es como cuando agarras a un sindicalista... ¿ves? ...y le empiezan a sacar todas las cosas... ...es más o menos así... La cosa, ¿no? Y claro, no denuncian. Lo fuimos a buscar a, a, a Marcelo Gómez. Esto también, porque también no le habían pagado, se habían quedado con un cambio de él. Eso es, estilo, lo, lo, lo estoy viendo y, y, y, y bueno, eh, la, la verdad es que no me llegó la, la plata. Es, la, la verdad es que no me llegó la, la plata. Paniagua se quedó con 6 mil dólares, ¿es cierto? Sí, eso, eso es, estilo, lo, lo, lo estoy viendo y. Y, y, ...y bueno, eh, la, la verdad es que no me llegó la, la plata esa. Hostal Seiluga, no está las as. Y así hay una cantidad de gente que le quedaron debiendo... ...y que no le pagaron. Nosotros los hemos buscado para que puedan reclamar. La gente no quiere reclamar. Peor el futbolista que está en actividad. Ese, aunque le deban mil, dos mil, cinco mil, diez mil... ...que se queden con su plata, que se la roben, se calla. ¿Por qué? Porque está en actividad. El tema es represalias en un tiempo más... Y los que se retiran, algunos hablan y otros no hablan. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren ser directores técnicos. Claro. Entonces... Eh, o y sea, por favor pasa todo. Todo pasa. Entonces como que... Pss, chito, papá. ¿eh? Entonces ahí reclama. Y como a los periodistas no le interesan estos temas, excepto este programa, entonces que la gente no conoce todo, todo, todo esto, lo que realmente pasa, ¿no? Con, con esta podredumbre. porque esto es la podredumbre, ¿no? No, tremendo. Uh -huh. ¿De cuánta plata estamos hablando? Además estamos de lo hablando. que reciben en aportes, con los cambios que aparentemente se, ¿Se quedan... Se van quedando ellos, imagínate, se dan una vida de pachá. ¿Eh? Uh. Bueno, ¿qué dice Tucho Antelo relacionado con este tema? La rata es él, que se está quedando hace 15 años ahí aprovechándose de nuestra agremiación. Él es la rata, él es la rata. Entonces, este... El tema es ese. Yo no estoy pidiendo volver ni nada. Estoy pidiendo que me, que me cancelen los tres meses que me deben de trabajo, nada más. Y lo de Rata que respete, porque yo no soy como él. Yo tengo un buen nombre en este, en este pueblo. No soy como él. Y a los atrevidos, yo sé dónde vive él. Yo sé que vive en la Paraguay. No voy a ir a buscarlo porque yo no soy ni un pandillero. Pero que no se cruce en mi camino porque al atrevido hay que darle. Eso te digo nomás. No seas liso. ¿ah? Porque yo no tengo ni una mancha en este pueblo. Así que tened cuidado con tus palabras, porque es un atrevido. Y por último, no es ni el presidente él, el presidente es el otro, Melgar, que no dice esta boca es mía. Él se atribuye toda, toda la, la, la representatividad de, de, de la agremiación, que él se ha adueñado, se han adueñado, y, y aprovechan la pasividad y a veces la, la inocencia de los jugadores de fútbol, que no se dan cuenta que estos tipos se están aprovechando hace tantos años de nosotros. Vos A ellos, a ellos ustedes, fíjense que la opinión pública les dice de todo, de todo, ni se inmutan. No es con ellos. O sea, no tienen vergüenza. O sea, no tienen vergüenza. A mí me ha dolido, me ha molestado que un tipo impresentable me diga, se expresa así. Porque yo soy una persona que, que tengo un buen hogar, le he dado un buen estudio a mi hijo, un, una buena educación. Y que un tipo impresentable diga, eso a mí me ha dolido. Pero ustedes fíjense que a ellos la gente le dice de todo, de todos los lo, lo, lo insultos posibles. Pero no es con ellos. Ellos siguen nomás porque no les importa. Pero aunque sea que sean ellos, pero que los elija alguien, no los elige nadie. Ellos eligen entre, no sé, entre cuatro paredes, porque yo que soy fundador, eh, jugué 21 años de fútbol, nunca me de una elección de estos tipos. No sé, creo que llaman a un capitán, además un capitán no puede representar pues, a 30 jugadores, estamos hablando que 700 jugadores en el fútbol no y no votan, no votan, estos tipos se, se, han, se han adueñado de la institución, ¿no? Otra vergüenza, la plata pues no es de ellos. Yo también me he enterado que son prestamistas. O sea, la verdad es un abuso total, total. Total, la verdad es que ya da vergüenza. Yo les yo le, insto a los jugadores, a los que están en actividad. Tienen que rebelarse. No los puede manejar un tipo de estas condiciones, hombre. No puede ser posible que estamos en el siglo XXI y que un tipo venga y, y maneje todo. Es una vergüenza, hombre. Tienen que reaccionar ya. Porque estos tipos no los representa nadie. Ustedes, como me yo les pregunto si alguna vez lo invitaron a una elección de favor, o se enteraron que hubo una elección de favor. Quiero preguntar si ustedes, como periodistas, se han enterado. ¿Ah? Nosotros fundamos Facruz primero con, con Limber Cabrera, Rivero, un señor. ¿Ah? Y estos tipos, pues, primero eran vocales, secretarios, no sé, pero bueno, pero ellos pues van, van trepando, ¿no? Ahí está tu chantero. Y fíjense que yo quedé corto con los números porque comenté con usted 500 jugadores, a sí. 15 por 10 años. Tucho dice son 700 los futbolistas y hacen 15 años que te están meleando ahí. Y esto lo dijo el 2019. Sí, el, sí. <risa> Hace tres años. O sea, Imagínese, que que comentarle... el 22. El, sí, el 19, el 20 fue cuando tomamos este caso. O sea, nos hicimos cargo de esta investigación y redundó en todo eso. Pero después, eh, el silencio de los cómplices, ¿no? Sí. Ajustando las cuentas, estamos hablando de 1.890.000 mil dólares, casi 1.900.000. Sí, casi 2 este, millones de dólares. Esta es la plata que han recibido estos tipos por parte de los aportes de los futbolistas. Yo pregunto, si durante tanto tiempo han recibido más de un millón y pico, ¿podría alcanzar para haber comprado un complejito, qué sé yo, una quinta en Santa Cruz? ¿No? Así como compran las fraternidades. Sí. Tener un par de canchas donde vayan a jugar los jubilados futbolistas, sí. qué sé yo, una bonita sede y haber puesto, qué sé yo... Unas 10 camas, porque hay, hay algunos futbolistas que no tienen dónde dormir, ¿no? Porque no han, no han guardado su dinero y mm. viven hoy en, en situación de calle, ¿no? Pero no hay nada, absolutamente nada. Están alquilando, con eso te digo todo. Ah, alquilan. Pero claro, sin la sede supuesta que habían comprado, que invitaron a los de... Eh, los futbolistas agremiados que manejan el fútbol aquí en Sudamérica los invitaron a ellos. También están los alcahuetes, los periodistas deportivos, allí en la foto. Todo el mundo estaba feliz. Ya no hay. Pues se la quitaron. Imagínate, son abogados, no son capaces de comprar un bien eh, y sanearlo para que sea de su entera propiedad. Es más, fueron unos vándalos. Cuando la mujer le dijo que tenían que irse de ahí, fueron, destruyeron los baños. Es gente ordinaria, gente de, de bajos intentos criminales, ¿no? Ahora, Se lo dejaron una, una barbaridad eh, la, la vivienda a la mujer, que al final no tenía nada que ver. Claro. Eh, estos supuestamente le habían vendido a una cosa y eh, esa, esa cosa que le habían comprado resulta que era de anticrético, no había sido compra. La otra mujer le compró a la doña de casa, entonces optó por votarlos, ¿no? Ahora, eh, tras esta detención... ...amenaza a favor, es decir, los jugadores cuando Antes, jugás... Antes, espérame, eh, tengo imágenes, ¿no? Un par de fotos del de momento que llegaba anoche a La Paz... ...alrededor de la... ¿Sí? De la una, creo, De la decía. una de la mañana, ese es nuestro Twitter... ...ahí está, llegaba alrededor de la una de la mañana... ...decía desconocer el proceso, cosa que no es así... ...esa es una de las fotos cuando llegaba aquí a la ciudad de La Paz... ...y pasó directo a las celdas de la fiscalía, ¿no? Sí... Y hace Esas rato... son las dos fotos que, que fueron publicadas en nuestra página, ¿no? Sí, y después trasladado a la ciudad del Alto, hace rato, para sus sí, declaraciones, sí. ¿no? Sí, sí, lo han llevado al Alto ahora, A ver en qué va a quedar esto, ¿no? Pero no deja de ser un bochorno para, para el fútbol boliviano. Uno más. Uno de los tantos. Pero esperá lo que dice el gran Chichi Romero. Para mí, Chichi, vos fuiste el mejor futbolista de Bolivia. Para mí, Chichi fue. Eh, y me da cosa escucharlo hablar esto. A ver, dale. Ante la falta de voluntad de la Federación Boliviana de Fútbol de cumplir acuerdos y las normas, la cumbre de Capitanes resuelva paralizar el inicio del torneo de manera indefinida, hasta que se den soluciones a todos los planteamientos realizados por nuestro sindicato en representación de los futbolistas y se retire la denuncia falsa presentada en contra de nuestro secretario general, doctor David Augusto Panía Vallepes. Simplemente también comentarles, es un tema que tal vez no conocían ustedes, eh, FIFPRO ha realizado junto con, con Favor una denuncia ante, ante la FIFA, ¿bien? No, no buscando una sanción para la Federación Boliviana de Fútbol, simplemente denunciando el incumplimiento de los ya. acuerdos que teníamos suscritos en novie desde noviembre del 2021 con la Federación Boliviana de Fútbol. Y aparentemente esta denuncia ha desembocado en la situación del doctor Paniagua porque coincidentemente después de que se hace la denuncia, aparecen la, la, lo que ha pasado con el doctor Paniagua, las denuncias que están eh, en este momento radicadas en la ciudad del Alto. Entonces esto no es coincidente tampoco, sabemos cómo se viene la mano, sin embargo vamos a asumir todo lo que sea lo que corresponda en el ámbito legal y bien, eh, los futbolistas también ya han hecho conocer su posición en el ámbito deportivo y en el eh, cumplimiento, en la exigencia del cumplimiento de sus derechos laborales. Entonces, definieron que que no. Que definieron no que no, no, definieron. Pero aquí hay un tema, o sea, ellos argumentan acuerdos que, sí. que no han sido cumplidos por la Federación Boliviana de Fútbol. No es así. El, el tema es personal. Pero a ver, vamos a ver este comunicado que hace poco ha puesto la Federación Boliviana de Fútbol y que tiene que ver la Federación Boliviana de Fútbol es sostenida la reunión de emergencia del Consejo de la División Profesional la noche del lunes 30 de enero del 2023 comunica las siguientes determinaciones de manera unánime los 17 clubes de la División Profesional rechazaron el paro ilegal con convocado por favor. Los clubes nacionales garantizan el del campeonato de fútbol boliviano de acuerdo a la programación ya emitida. Presidentes y delegados de todos los clubes de la división profesional aseguran la participación de los equipos en la competición para cumplir con el fútbol boliviano y con los compromisos contractuales por la Federación Boliviana de Fútbol. Los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol ante las exigencias realizadas por los de favor quienes le solicitan el... de la denuncia del ámbito penal ordinario en contra de ese... del secretario declaran que la Federación Boliviana no tiene ninguna injerencia o participación en el caso y que están las autoridades competentes quienes determinen el debido Cochabamba 31 de enero ¿qué te a ¿y ahora? pero a ver eh, siendo es, contra factico. si no van los jugadores si no se presentan jugadores qué pasa Hay una determinación del gremio yo Así creo que, que esto no va a correr calidad. porque los futbolistas han quedado de acuerdo en que se van a prestar pero cuidado hagan lo que hicieron si juega un campeonato atrás cuando descendió San José ese Año no, no querían jugar los capitanes o en sea, o sea, el terreno de no juego pero los canallas no, no quisieron jugar, o sea, sí. Yo pregunto A los nayas eso de San José Que se negaron a jugar el partido ¿Dónde están? ¿Dónde de hambre? porque no pagaron a ninguno? No. ¿Para que solucionar el problema? Yo le pregunto Lo que hicieron es un equipo Y a todos los otros equipos por que pagar 15 mil dólares Por cada dios que se suspende Ahora la multa son 20 Ahora venimos de suspender las fechas por otros temas. al fútbol. ¿Sí? Y ahora en riesgo el inicio, el arranque del ¿Sí, campeonato sí. Yo le acabo de mandar un cheque. Los tantos que hay. Ayer sí. hemos publicado cheques. Sí. Y yo creo que hay sí. eh, sí. varias sí. gente a... de periodismo No, tiene nada que ver no. el tema. No. Que son de Santa Fe. No. No. han no. dedicado a, a publicar no. los cheques que hemos puesto ¿Qué es lo que la gente de pedía? Porcel, de Real Potosí. Sí. A Real Potosí, por intermedio de esto, le han sacado la ataca. Ya no, es? nos debe 140 mil dólares. pagaba 140 mil dólares. ¿Qué es lo que quería la gente? De... La, la gente, gente no quería. Eh, ¿Qué es lo que no quería? Eh, quería que le paguen al fútbol. Sí, sí me parece correcto, ¿no? Pero... Ahí está, David Panea, Juan Chiepe, Estarija el 26. 26. Sí. Federación Boliviana de Fútbol. Ahí está, 297.200 dólares americanos. Pignoras a favor del gol de cuatro clubes. Sera Blumin, San José, Wisterman y Real Potosí. Ahí tiene 297.000 dólares. Casi 300.000 dólares. Claro. ¿Qué es ¿Qué lo que quería la dirigida? La dirigía ¿qué es lo que quería? Fácil, querido hermano, que este tipo tenga la gentileza de decir a quiénes se les pagó. Pues yo le doy mil dólares. Y le digo, cuenta de pago de bolistas del equipo Real Cachete. Entonces usted lo que tiene que hacer es cuando yo solicito sí. a usted... Una relación de, de cuentas que hizo con mis 100.000, que, que la relación me sacó de mi plata. plata. Entonces se, se negaba y se niega. Como te extorsionaban, como que te, te, te van, van a parar el fútbol, si se le debe a este, si se le debe al otro. Entonces nunca daban eh, cuenta. Es que allí pasa lo que le pasó un rato. De los cambios. Aparte de los cambios, nadie sabe a quién le pagaban. ¿Me entiendes? nadie sabía que él le pagaba y eso es lo que eh, por ejemplo 10 trongues, le sacaron la plata de 10 trongues 8 mil dólares supuestamente a favor le había pagado a Boris Alfaro pero de para ese Boris Alfaro eh, reclaman demandando por FIFA 8 mil dólares le había pagado el Tigre a favor y resulta que le vuelven a pagar a Estrongues otra vez entonces le cobran a Paniagua después de tres años le dio la gana de devolver los 8 mil voy a haber hecho una, una, una acción como la que hizo la familia Ferrufino, ¿no? Que ningún deportista, excepto Tucho Entelo, ha salido a, a respaldar esto. Que corresponde, son futbolistas, ¿no? Son, son del gremio, ¿no? Nadie, claro. Nadie, nadie salió a respaldar a la familia Ferrufino. Que padre descanse. Por ejemplo, ahí tenés eh, Real Potosí, que es el que más plata le daban, adelantó eh, 60 mil dólares. Ya está. Eso querían ellos. ¿A quién salía la plata? A nombre de Paniagua. Eso quieren ellos que les dé rendición de cuenta ¿A quién le pagó este tipo? Ese es otro cheque. 153.500 dólares. Ah, ahí no dice si a cuenta de quién. Pero, debe estar la glosa por allí, en qué el tipo... Esta plata, 69.289. Si le sumas el millón 800 más de que ponían los futbolistas allí por cuotas, imagínate, un hervidero de guita, papá, hey. mal manejado. Dale, por favor. Ve, pignoración del cuote de julio al Club Real Potosí. Ahí eran 50.000 dólares. ¿Para qué eran los 50? ¿A quién había que pagarle? Nunca le dio la gana a este sujeto de explicar. Y a los jugadores no decían... No, a los jugadores, esto es como la mafia, ¿viste? O sea, eh, participaron todos del asalto y no de manera... No lo hicieron ellos, pero estaban mirando. Entonces todo el mundo se quedó callado. Están los 50 del de anterior glosa. Así se le pagaba el tipo. Y si no se le pagaba... Te paraba el fútbol. Te paraba el fútbol. 88.000, Oriente Petrolero. Eso no, porque esos viven del mismo alcahueterio, eso nunca van a reclamar. No les interesa, ¿no? De la pignoración ¿para qué fue los 88.000 a que él le pagaron? No, pues eso lo van a salir a defender. Son parte de este organigrama, ¿no? Delictivo que hay en el fútbol boliviano. Delictivo, digo yo, pues, si tú ves una cosa y no la denuncias, sos parte del tema. Claro. Eso es lo que quiero decir. No es que participen ellos... De, de... Activamente. Claro. Por ejemplo, ahí está, representante de favor. Blooming Pignolación, 26.700 dólares. Después San José, 16.000. Bamin Real Potosí, los que salían más, 16. Oriente Petrolero, 190... Eh, 20.000 creo, 20.300. Ya. Cheque, ahí está, 612.000 bolivianos. Entonces, esto era recurrente. O sea, ellos te, él te paraba el fútbol. Eh, ¿Qué es lo que hacía? La pignoración. En ese tiempo estaba eh, Sport Wright, Quiroga. Entonces Quiroga hablaba con él. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo te voy a, a, a, a enviar el dinero. Se lo mandaba a la federación, a la liga, y la liga lo pasaba directo. Pero había el compromiso que esa plata no se tocaba. Y los crues Seguían en la misma. Pero aquí hay una cosa, o sea... Eh, ahora cobran 600 mil dólares por derecho de televisación y los clubes siguen igual debiendo. Y las deudas son terribles. Uh -huh. Ahora, ¿pararán? Es la pregunta. ¿Pararán quién? Los jugadores. No. O pues es un tema que es un tema eh, entre dos personas. O sea, aquí la familia de un técnico le reclama que él se apropió de un dinero. Y él debe pagar ese dinero. Punto. No es un juicio a la agremiación. No es un juicio a favor. Claro. Es un juicio a una persona. ¿Por hace con el cambio? ¿Cierto? ¿Qué opina usted? Tremendo. ¿Eh? Ah, eh no sé si tiene algo mal de favor. Eh, sino... Porque una cosa, mire, la Federación Boliviana de Fútbol no es empleadora de los futbolistas. Entonces... Cada club emplea a sus futbolistas. Claro. Si ese club no tiene ninguna dificultad con favor ni con nadie, entonces ¿por qué va a parar? A, a, a los clubes es a los que menos les conviene claro, parar. Eh, lo, que, lo único que falta es que hagan un cabildo esto ahora. ¿eh? O sea, no sé, o que vengan los futbolistas, que sé yo, a la PTJ y, que sé yo, la bloqueen. No, no. Aquí es un tema de tipo de la justicia ordinaria presidente de la federación lo puede llamar. Oiga, sí, suéltelmelo a este, porque miren que resulta que si no, no va a haber fútbol. No tiene nada que ver, no tiene tuición. ¿Quién tiene tuición? Es la familia de este entrenador. Porque eso es lo que lo ha denunciado. Arreglen con él. Y esos son 40.000. Que hay que pagar. No sé de dónde se lo va a rascar, pero... Si no, esta imagen que estamos viendo atrás va a estar en las próximas horas, si es que no paga. Es complicado. Hablando de pagar... Eh, eh, arregló Wilterman con el pato. Y con el pato se le día mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un plan de pago de cuatro cuotas, a 60.000. El pato, otro de los cochabaminos de oro, no bajó un peso. ¿Te acordás que salía así, <risas> besando el... ¿eh? Cochabambinos de Oro, poné la foto. Estos son los cochabambinos de Oro que aman a su equipo, ¿no? Ahí está el pato, decía que esta era maravillosa, ¿viste? No le rebajó un peso, pero sí logró eh, eh, que le dieran la plata. mil dólares le han dado la primera cuota, las otras tres. Y el otro cochabambino de Oro, Soria, que amaba la institución, hasta ahora no he sabido. Dice que le van a mandar uno al entrenamiento de Guavirá para que hable con él, que rebaje algo. En cambio, él, el Cortina. Uh -huh. ¿Por qué el Cortina? Porque no es que él no, no metía goles porque hacía cortina en el área, ¿viste? O sea, se cruzaba, cortineaba. Ay, eh. ¿Usted jugó básculo alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Se sabe lo que claro, dice? Claro, eh, Una especie de taparle la vista al es raro, rival. ¿no? Es el que te hace la cortina, el que pisa. Claro. Pasa la zona de la bomba en dos, dos segundos. Entonces te cortinea, <risa> y entonces distrae, y el otro, ¡pum! plan y convierte! ¡Pum, claro. Tres puntos. El Cortina. Es un fenómeno el Cortina. Rarajó 20. Pensé que hoy va, va a haber un, un zoom. Yo te digo, Cortina, el próximo año cuando te, boje, te, te rajen de allí, de, ¿eh? de Palmaflor, vas a decir que tu sueño es despedirte de Wisterman. Portate bien ahora para que tengas laburo el próximo año. Claro. Pero Soria... Soria que tantas veces ha ido y ha vuelto a Wisterman, ¿no? Cocha, menos de oro. Hermano. Vamos a la institución. Y resulta que ahora, porque tiene un laburo allá, en Montero, se olvida. Yo tengo en Montero, si pierden un partido más, lo rajan. ¿eh? Porque lo golearon en Iquique, ¿se acuerda? Que lo conté ayer. Sí. En el otro equipo estaba Ponce. El mediocre ese que se ha hecho famoso haciéndole juicio a los equipos bolivianos. Porque después, por rendimiento, por, por la capacidad de lograr eh, puestos arriba, no ha hecho absolutamente nada. Ese sí no quiere bajar un peso. A claro, veces no vive aquí, no, no sufre la condena social. Y él sabe que de los 140 que cobra son 80 lo que de verdad se le debe. Pero ya pagaron, pagaron dos medios sueldos, el de julio y el de agosto. Del año pasado, ¿te puedes dar cuenta? Locura. Y el, lo el, el Gieskini salió a decir que él iba a recibir 170.000 nomás, ¿no? Violentando un pacto de confidencialidad que habían firmado que ninguno iba a decir cuánto iba a recibir el Yesquine. Por eso ya un directivo del club me ha dicho, dígale por intermedio de su programa al Yesquine que devuelva los cinco autos. Capaz que lo tenga de taxi el vago este, ¿no? Cinco autos que tiene de Blooming, perdón, de, de Wisterman. ¿Cinco autos? Cinco, es a los coches que le dio una compañía de canje. Si este no tenía ni auto. Ah no sé quién maneja los otros cuatro. Entonces pues que los devuelvan, los vehículos. Y es más, que aparezca por la C, porque hay que firmar unos documentos. Ayer, para figuretear en la reunión de presidente del club, y viste que estaba él. Por Zoom, ¿no? Por Zoom. ¿A la casa de muñecas no se volvió a acercar? Nunca más. Es ese es el panorama. Esperemos que... Eh, pero se paga porque se paga así mañana. El tema de... de los Cuchabambinos de Oro, se paga. Se tiene que pagar a Soria y se le tiene que pagar a, a Álvarez. Se paga porque se paga mañana. El único inconveniente que hay es el chileno Ponce, mal tipo. Yo mal tipo, no le ganó a nadie aquí. Pero la culpa la tienen estos sinvergüenza que encontraste en esta clase de personajes. Y hay que pagarle a él y ahí sí se abriría... ...para que eh, Wisterman pueda inscribir a todos sus jugadores. Claro, y se justifiquen los refuerzos. Claro. Blooming también mintió. Los futbolistas dijeron que no, que estaba todo listo, que estaban inscribiendo. ¿Se acuerda? Sí. No, también inhabilitado. No inscribió, no puede inscribir Blooming absolutamente a nadie. ¿Qué te parece? ¿Eh? No puede inscribir a nadie. ¿Eh? Yo te voy a decir aquí cuánto es la deuda que tiene este equipo. Necesita algo así como 400 mil dólares para inscribir. Por ahora, mientes son dirigentes. Están mintiendo. Yo quiero saber dónde están los financiadores, eh? los empresarios que iban a poner la guita en Blooming. No hay. Por tanto, todos los jugadores que Blooming había contratado no son inscritos. O sea, sirven para entrenar solamente. Nada más. Y amistosos. Nah, amistosos. La, la, la cantidad de dinero es alrededor de los 400 mil dólares. O sea, casi igual que Wilster. Necesita para solucionar ese tema. Y en Blooming yo no creo que... ¿De dónde van a sacar? Ah, la plata de, de que se recaudó ahora por socios recién le entregan el próxima semana en la mitad. Y si la otra semana... No sé por qué. Si es plata en efectivo. El banco la cobró. No sé por qué no se la dan. Claro. Ajá. Uh -huh. ¿Qué dice usted? Más de un millón, ¿no? Hicieron... Bolivianos, 150 mil boliviano. dólares. Con eso han pagado... Van a pagar, qué sé yo, una planilla más, ¿no? Pero eh, el tema de Blooming también preocupa. Y lo de Díaz Strong, que Díaz Strong salió a decir que había pagado a Díaz... Es verdad que pagó los 30 mil de la cuota. Pero tiene pendiente aún premios de Díaz. Porque Díaz le está cobrando... Una cifra más o menos de 250 mil dólares por premio, premio sudamericana, que hay un contrato, 3% y 3% de los 3 millones y medio y de lo otro, para que, eh, bueno, le paguen. Y eso también, ojalá que Strong que haya podido inscribir los futbolistas en, en un lapso de una hora, eh, porque si no. Porque si no van a estar. Ah, justo la Si no van a estar así. Sí. ¿Cómo es eso? Eh? Llorando. Sin poder Va está llorando el gatito, ¿viste? Va a estar llorando el gatito, ¿no? El único tri campeón de Bolivia, eso es verdad. Nadie lo puede negar. Pero no ha pagado. Es el único tri de los tres que no paga. O sea, que tiene juicios pendientes. Bueno, ¿eh? entonces complicado el inicio para unos más que para otros. Wilstermann sigue complicado, Blooming. Bilsterman paga mañana a, a los cochabambinos de oro. Y con eso ya puede inscribir. Le falta el el, el chileno. Y los otros seis puntos... El primo puntos? hermano de Bernardo Higgins le falta, ¿eh? <risa> <risa> y, y los otros seis puntos que se le podría quitar, ya se quedó solucionado eso. hermano Pinoche, creo que sí. Bueno, pero igual. Mientras no lo arreglen a ese, la cosa está. Y ese no quiere un pez rebajar. Lo de Diez tron, creo que está un poco más fácil. Pero hasta ahora no ha llegado a la combinatoria del pago. Y bueno, Blumen, ese sí que está complicado, ¿dónde van a sacar 40.0 para poder pagar? Además mienten, dicen, no, ya está todo solucionado, no, están los jugadores, no. Han tenido un ecuatoriano que le han tenido que pagar 10.0 por rescisión de contrato. Más los sueldos no pagados. No, pero, o sea, yo sí tengo que pagarle 10.0 rescisión a un ecuatoriano muerto de eso, hermano querido, lo mando a servir el café en el club para que se aburra y se vaya, ¿o no? Con todo respeto lo que sirven café, ¿no? ¿Eh? Sueldos increíbles, 10, 12 mil dólares, que son impagables hoy en día. Yo te gané 12, pero bueno, este es un crack, ¿no? 12 centavos. Eh, gracias Tampoco se me tire a Ale, porque ahorita suba arriba yo y le digo a la, a la doña lo que te está hablando. <risa> gracias, Juan. A las 13.30 tendremos algún nuevo capítulo. Cierto, bueno, Pero vamos de a ver si Paniagua, usted que tiene, está más yo informado en temas policiales. Si usted fue el que me la contó que ya lo estaban subiendo. Ah, sí, sí. ¿Eh? No, siguen ahí a esperar las declaraciones, hasta cuándo ¿Hasta La qué audiencia. a la audiencia en el alto. A ver si la transmiten. No, no las va a transmitir. No, no creo. No, si está, es presencial, virtual no es. Está bien, pero se puede transmitir, ¿no? Si se está en el lugar, yo creo que sí, claro, debería ser pública. A la comisaría. Y vamos a ver qué pasa, porque me imagino que este ha venido hoy con un certificado de trabajo. ¿Dónde trabaja? Esa es la pregunta. Porque cuando tú vas a una cautelar, yo te digo, a mí me han, me han enchirolado, me han llevado. Y bueno, después he salido yo. ¿Por qué? Porque el mandamiento a premio había fenecido. Pues sí, son canallas, te llevan, ¿Viste? Había fenecido. Estos, este que estaba en Chirola, ese día hizo un documento que yo tenía que ser juzgado, un poco más que me metan a la Chirola. Y desconociendo los procedimientos que tienen que ver. ¿Qué es lo que dije yo esa vez? Dije que me habrían dicho que los del Comité Ejecutivo cobraban sueldo. Por supuesto, ¿quién generaba la prueba? Era la misma federación. ¿Tú crees que la federación iba a generar una prueba que ellos mismos se pagaban sueldo? Nunca. Pero en los balances, ahora que hemos estado viendo, ¿eh? se, pagan, se pagaban a Guinaldo. O sea, porque te pagan a Guinaldo? Porque te pagaban sueldo también. Pero esa documentación en su momento no, no, no tuvimos acceso a nosotros. Mm. Y de lo otro, dicen, del millón. No, yo pregunté, dije yo que la separación de dinero es lo que le tocaba al fútbol de división profesional, era una plata. ¿Y cuánto le tocaba a la Asociación Nacional para organizar el campeonato? Yo me imagino que debe ser como un millón. Uf, hicieron el alboroto de que yo había he dicho del millón, de que esto que lo demás. Este, el otro canalla el del Círculo de Periodista Deportivo que hace 20 años que se mantiene allí. También es un documento. Que me juzgue la justicia. ¿Qué tal? Imagínate, va a tener esos, esos, esos tipos que te defiendan. Y como que fui condenado. Aquí la gente dice, ¿qué periodistas han sido condenados? Yo. 250 días a 10 pesos, pues no pudieron sacarme más. ¿Por qué? Porque no pudieron probar muchas cosas. Ni siquiera eh, se le tuvo que decir, señor, eh, yo le pido disculpas por lo que dije. Tampoco hubo. Pero me condenaron igual. Hmm. Entonces dice, no, que a los periodistas no se los condenan. Huevito, hermano, de Codorniz. A mí me condenaron saber lo que es terrible que te lleven a una audiencia que te lleven a la otra te sacan te anda persiguiendo a la policía eh, y esto que metieron la mano al tarro quieren hacer un paro de futbolistas para que lo dejen libre por favor bueno algo parecido pasa en en todo en el mundo real será Parece. no es otra galaxia esto no no es un metaverso es Bolivia bueno. Gracias, Juan. 13 con 30, lo vemos. Si Dios quiere. Y mañana eh, cerca a las 10. Cerca a las 10. Gracias. Estuvo junto a nosotros Juan Pastén, como siempre, haciendo su paso en el repaso de la información deportiva.